La tarea, la tarea del arte es esa: es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que pueda perdurar en la memoria de los hombres y en nuestro Tenemos que no cumplió con él. No, el misterio del tiempo, ¿no? que, que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y Sin embargo, uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo. Y ¿no? lo que se olvida es casi todo. Cada día se miles de percepciones, miles de recuerdos, nostalgia, quizás de infiernos y de cielos también. aquella metáfora persa, que dice que la luna es el espejo del tiempo. Y en aquella sentencia, el espejo del tiempo, está la fragilidad de la luna y la eternidad también. Está esa contradicción entre la luna tan frágil, tan casi nada, tan casi traslúcida, y que sin embargo se mide como el tiempo, tiene como medida la eternidad, podríamos decir. que descubrir y recordar, a lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado, es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo.